Hola gente, ¿cómo andan? Yo bien y pues en este video vamos a estar jugando a Mongas y pues en este video vamos a tratar de ganar unas partidas y tratar de ser el impostor y ser el mejor asesino de todo a Us y pues bueno, sin nada más que decir, vamos con el video. Ok, gente, ha empezado la primera partida y somos tripulantes. Así que. Tenemos que tratar de hacer las tareas y así ganar. Ok, eh, primeras tareas en electricidad ha caído. A ver. La de los cables suele ser la más fácil. Esta también es facilísima, bro. ¿no? Son facilísimas las tareas. Pero el tipo que se creó la. Yo creo en la, la sala puso una cantidad de tareas Entiendo que no te lo crees ok este aquí ok y ahí tengo dos acá de navegación no partida y pues tenemos que la ganemos y vamos a hacer todas las tareas para ganar obviamente bueno eh, vamos a hacer esta tarea del vaciar las hojas del basurero a ver bajemos bajemos a la cafetería a la cafetería ok listo Vaciado los dos basureros, el de arriba y el de abajo. Ok, eh, vamos a hacer la tarea de la, de la tarjeta. No, si, sí! ptm como? ¿Cómo? La pista rápida, bro. Uy, al fin, bro. Cinco intentos, literal. Ok, vamos por acá. Son muy poquitas tareas, vamos a ganar muy rápido Son muy poquitas Ok, hacemos esta Ehm... Pim, nada, la pija Ehm... Pam, pim. La puta Tomala, tomala Tarea de mierda No no, si sí, los que abandonan Los que abandonan No abandonen, no ves que si abandonan eh, perdemos eh, siete Tres, cuatro Tu mamá, tu mamá Desconfío de tu mamá normal y Valeria Ok Vamos a hacer la última tarea Ok, eh um donde bien y pruebas pinche cooldown en, en comunicación en comunicación pero vi pero pero vio algo el, el, el tipo pero da Ok, eh, yo no sé quién es, así que voy a skipear gente. Voy a skipear porque no, no estoy seguro de quién es, así que mejor no skipeo. Porque yo no vi nada y más este tipo no, no está dando pruebas. Está votando a alguien random. El verde. Uf, doctor Apolo, doctor Apolo, ya, ya valió. ¡Ah! ¡Era doctor Apollo! <ríe> ya abandonó. <risas> la doctora puro ya valiste pija. <risas> uy no era durto no ha dado ey no me persigas amarillo me ha asustado pensaba que era el impostor de la marina me estaba sintiendo. ok eh, listo ya, ya, ya voy a completar todas mis tareas pero falta que los demás hagan sus tareas así que no lo sé No hay nadie en acá las cámaras. Uy, uh, ya vamos en la mitad de las tareas. Venga, gente. hagan sus tareas y vamos a ganar. ¡No! La pija. La pija. No, no, no, no. no. Eh, lo vi en electricidad. Pero no vi a nadie. Pero creo que es. El amarillo Porque lo vi Bajar Y ahí vi El cuerpo Mentira No te vi en cámaras El tipo, mira, literal El tipo Estaba ahí arriba haciendo la tarea Bajé, el tipo no estaba en cámaras Bajé a la electricidad y vi el cuerpo Es el amarillo, es el amarillo A la pija amarilla A la pija cabalita gg gigi, gente gg tomala tomala tomala gg gente hemos ganado una partida ok gente estamos en, en la otra partida uy somos impostores uy boludo estas buenas buenas, buenas ok eh, vamos a lo que a ver podemos empezar matando a alguien o podemos empezar saboteando bueno, voy a matar a alguien, mejor, voy a matar a alguien. Para que sea más intensa. El. todo eso. Ok, eh. Acá hay un tipo. Ok, voy a meterme. A ver. A ver, voy a buscar. Voy a meterme las alcantarillas. Y así.. Uh, uh, uh! Solo ¡No! no. No no no, no, no, no, no, no, no, no me digas que me vio, no me digas que me vio, no, no, no lo vio, me voy, me voy, me voy de acá, me voy de acá, no me vio cuando lo maté, boludo, estaba haciendo la tarea y no me vio, no, boludo, soy el mejor del mundo. boludo el tipo como no me como no lo vio ah, el tipo estaba haciendo la tarea y lo que pasó fue que como estaba haciendo la tarea no me vio y después yo yo lo maté al tipo y después me metí a la alcantarilla y el tipo como habían uno oh, mi compañero murió ya pero como había mi, el, mi amigo saboteó la, la la iluminación no vieron al, al cuerpo Yo dije, what the fuck, qué bro? Uy, eh, mi amigo murió Ok, puedo salvar la partida yo Puedo salvar la partida, gente Ok, boludo eh, Puedo salvar la partida Pero de manera estratégica, así que Tengo que matar a alguien Pero ser un poquito Por así decirlo eh, sigiloso. Que no se note tanto que sea yo, ok Adiós Adiós, boludo, adiós y sí, si mejor lo reporto, al reporto ya, ya fue. Ya fue, ya fue, ya fue, ya fue. Al reporto. que yo <risa> Loco, re... La... Está remodo, modo Donald Trump, el Bri. Está remodo Donald Trump, boludo. <risa> Loco, está remodo Donald Trump. Okay, yo clipeo bro. Yo clipeo porque no sé qué nació. ya es clipe, es clipe. creo que no, lo van, no van a funar al blanco, ¿ok? Ok, ok, no han funado al blanco Nadie fue eyectado, empate, ok Uludo, lo puedo, los puedo matar, puedo matar a Susi A Susi, ¿sabes lo que te digo? A sushi Y cuando le mata a Susi eh, van a reportarla y Puede, puede que hagan eso, puede que la tengo re clara, guachín. La tengo re clara. Ok, vamos a ir acá. Adiós, adiós, adiós. Me voy de acá, me voy de la vida, me voy de la vida. ¿Y sabéis qué voy a hacer? Lo voy a enviar a todos. Lo voy a enviar al oxígeno. Lo voy a enviar al oxígeno, ¿no? Y así me mata uno. Y irá la pantalla, bro. Re hoy. soy. partida vamos a finalizar con una con una de siendo eh, tripulante para así terminar bien el video, ok porque hoy okay, nos estamos escaneando de lo más chill ok what the fuck porque abandonan porque todas las partidas que creo abandonan qué onda ok vamos a echar la electricidad ok what ¿What? ¿What? Mira. No, bro. Hay un hacker. Hay un hacker. Mira en eso. El tipo se teletransporta. ¡Alto! Gente, creo que es rosa porque vieron eso. O sea, el tipo, los tipos, estaba, el verde ahí, se teletransportó con sus hacks al verde y a, a la electricidad que diga. Y pues eso. Y se salió rosa. <risa> Ok gente, culpea al rosa y al marrón. El marrón dijo que no sé por qué me culpas. Y el rosa, es que gente, creo que es el rosa, porque era el rosa creo. Porque el rosa salió... De... O sea, antes. El rosa estaba en la sala y, el... y eso. Y además se salió. Yo creo, que es el... Yo creo que era el rosa. Boludo, ¿por qué me votan? Y por favor voten, hijos de su... Uf. ¡Ay, Dios mío! Ok, la votación termina en 3, 2, 1, y van. Bueno. Ok, bien, bien, bien. No me funaron, no me funaron. Genial, genial. Ok, pero yo no soy, boludo. Me tengo que ganar la, co la, la, la, me tengo que ganar la confianza del marrón. Porque el marrón lo no haga la sospecha de mí. Pero yo no soy, yo no soy. A ver, veamos. Uy, el negro, el negro, el negro. Uf, uh, el negro. Como que el negro está ahí, está ahí. Quieto. ¡No, nah, bro. Capaz que se le está recargando la habilidad y me va a querer matar, boludo. No te la Jodete. No, boludo. No. Dale, boludo. Acá, boludo Corre ¿Dónde te va a costar, Joaquín? Era muy fácil Pendejo Vea Ok, eh, a mi tablet Ok, ok Ok, gente Pero algo me dice que es el marrón que gente. Ya me gané la confianza del blanco y del negro. Porque no, hemos, no, no me han matado. Creo que es gente. Creo que es Okay, Ok, mi tablet, a gente fuerte. Ok. Y vamos a usar lo del admin para ver dónde está la gente. Ok. Hay un. Hay dos en el. A ver, si alguien se muere En electricidad, es porque A ver, es que ¿Dónde está? El... ¿Quién está en los dos? Porque si alguien Está muerto en electricidad Eso quiere claramente decir Ya, está Joaquín Si muere alguien en electricidad Fue obviamente el marrón Si murió el negro, era marrón Y si se murió el marrón, es el negro Era marrón, era marrón boludo, era marrón yo le dije Joaquín, por favor, bota a Florcha Es que creo que Joaquín está cerca bro. Joaquín está cerca Hay que esperar 90 segundos bro. 90 segundos gente <risa> Bueno, gente, GG Y pues, bueno, gente Espero que les haya gustado las partidas A mí me encantaron Jugamos muy bien la del impostor Que lo que soy el mejor asesino De todo Among Us Y también ganamos la del, la del marrón O sea, es que era muy obvio El marrón era sí o sí ¿Por qué? Porque el negro estaba con el marrón en electricidad Y Joaquín no pudo haber sido Porque Joaquín estaba feca en el oxígeno y marrón estaba el negro estaba con el marrón Entonces era marrón obviamente Pero bueno, el marrón se desconectó y pudimos ganar la partida Pero bueno gente Espero que les haya gustado el video Suscríbanse y denle like Y pues sin nada más que decir Nos vemos Adiós